Hola, buenas tardes a todos. Esto es En Clave Astral. Qué bueno verlos de nuevo. Quiero, mandar, quiero saludar primero a Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Un placer, como siempre, mi estimado Terrans. Saludamos también a Roberto, que se queda Hola. de LDP para acompañarnos. Sí. y bueno, tan Y hoy, esta semana, vamos a continuar con el tema que nos, que nos acompaña, que es el tema de los Anunnaki. El libro de Aeo Anunnaki, eh, escrito por acá por, por Esteban. Muchas gracias por haberme Queremos invitado. Saludar, al programa. Saludemos al autor Esteban del Pino. Y hoy día vamos a seguir hablando un poco de tu libro, pero vamos a seguir hablando eh, sobre el mito de los Anunnaki. Hablemos de qué es mito para no herir susceptibilidades. ¿eh? <risa> sí, pero esta vez sí vamos a ir de lleno al tema. Así bueno, es. Eh, primero Dale, que todo, comencé. quería eh, presentarme. La, la vez pasada se me había olvidado yo soy Esteban del Pino como ya Terrans ya me presentó soy ilustrador investigador y autor eh, desde el 2005 más o menos que yo ya estoy publicando eh, para distintas editoriales pero siempre como, como ilustrador y ya el año pasado exactamente es cuando ya he publicado mi primera novela eh, ilustrada el primer capítulo de mi novela ilustrada que es Aeon Anunnaki así que para que sepan para los que todavía no me conocen muy bien pues de qué vamos a hablar hoy sobre los Anunnaki eh, la semana pasada hablamos un poco sobre, el, sobre la versión del diluvio de los sumerios, hablamos mucho de tu libro claro, o sea la, y, esta, y ahora podríamos hablar un poco de volviendo un poco al cuento del Arca de Noé y todo eso, hablamos del, del libro de la Trajasis sobre la creación de la humanidad de cómo llegaron los Anunnaki de por qué, por qué según los sumerios fue creada la humanidad ...que no fue por un motivo muy... ...exactamente no fue un motivo muy altruista que digamos... ¿no? ...para nada... ...pero lo fue... ...claro, bueno, en, la, en el episodio pasado, en el capítulo pasado vimos... Eh, ...qué eran las tablillas, dónde se habían encontrado, cuándo... ...y más o menos vimos así a grandes rasgos de qué se trataban... ...bueno, y vimos también, los principales traductores... Y, que, ...y también vimos cuáles son los principales eh, traductores a los claro, cuales guiarse... ...y distinguir al traductor que traduce literalmente... Ah. ...al traductor que rellena con novelización... Que es, muy, que, es, que es muy valioso también, pero hay que hacer la distinción entre uno y otro. ¿no? Claro, sobre todo las teorías propias de cada autor, como del planeta Nibiru, de Sitchin, o de la, las crónicas de Girku, que son de Anton Parks. Exacto. Y separarla de las traducciones académicas, que son de Noah Kramer, eh, Federico Lara Peinado y, y Jan Botero. Antes de comenzar, quisiera saludar a Romy Riquelme, a Andrés Zimmerman, a Pata Patitos, Patricia, a Sebastián sanzana que nos saluda desde Valdivia, y a Lorena Núñez, que se están incorporando a la sintonía. Muchas gracias. Y también, y también queremos aprovechar de saludar en estos momentos a Bacret Sinipit, que se quedó. Dice, hola, también me quedé del otro programa. Muchas gracias, Bacret. Espero, espero que te guste y disfrutes toda la programación de Radio Zona X. Porque tenemos mucho, mucho que dar. Bueno, en el y porque nada nos calla capítulo de hoy entonces nos vamos... calla la laringitis cuando se corta internet <risa> la falta de horario la falta de hay cosas que nos callan pero en realidad nada nos calla muy bien ¿eh? <risa> bueno en el capítulo de hoy entonces vamos a ver el origen de la humanidad según los sumerios sobre, un, sobre exacto la, bueno, no, te, no te interrumpo más Para, no, para eh, ponernos en el contexto Digamos, tenemos que remontarnos A más de 300.000 años antes de Cristo Ya que los primeros Homo Sapiens eh, eh, Por la arqueología, digamos, oficial está reconocido que los primeros hallazgos datan del 300.000 antes de cristo así es o sea lo que tenemos datado hasta el momento o sea, podría los ser. seres humanos más antiguos serían de 300.000 se, se especulaba, yo me claro. acuerdo desde chico, se especulaba de un millón de años eh, lo que pasa es que Pero, anteriormente claro habían la, las demás especies que, por que es por ejemplo el Homo habilis, el Astrolopithecus que son de casi 6 millones de años atrás, o sea, 4 millones, de 4 a 6 millones. O sea, estamos hablando de, de mu muchos años en cuanto a las primeras especies homínidas. Pero el Homo sapiens, el registro más antiguo por lo menos hasta el momento es 300.000 años, pero puede en cualquier momento todo esto puede cambiar si es que hay hallazgos más, sí, más antiguos que los hallazgos sean aceptados también oficialmente quiero hacer una pausa porque Abel Elizondo dice que lleva una o una semana esperando cada día sin apagar el computador para volver a ver esto le mando un saludo a Juan Esteban Pino que eres un lujo de invitado y que deberíamos hacerte una referen una reverencia la voy a hacer ahora y dejarle una ofrenda eso no lo voy a hacer pero sí, estoy no, no considerando... Soy un dios, tampoco soy un dios como una ofrenda, pero... Pero sí estoy considerando que a lo mejor podría tener un, un, espacio, un espacio permanente acá. Sí, sería... Uh, super, sí, tú. Estaría súper contento lo... con un espacio porque hay muchas cosas de qué hablar. Luego, luego hablamos. No, y tremendo. Y aparte que agradecemos la sintonía que tuvimos la semana pasada, nos fue bastante bien en lo que es. es los números. Y también hay que reconocer lo que se nos hizo corto con toda esta conversación y tertulia que tuvimos al respecto de los Así sumerios. Es. Sí, es que es un tema muy muy apasionante y tiene aristas muy, muy interesantes. Volviendo al tema, estamos hablando pues, entonces, de 300.000 300, años. 300, años en, la en el pasado. La historia actual solamente nosotros conocemos aproximadamente desde el 6.000 cristo más o menos. Uh -huh. Ya más de eso no hay mayores registros, no hay, no hay registros no registro escritos tampoco. O sea, la escritura fue escrita hace... 6.000 años. Las escrituras más antiguas que tenemos son de 6.000 años claro, atrás. Claro, y no, no tenemos más, más información acerca de qué pasó antes. O sea, eh, nosotros comprendemos solamente un 2% de la historia del ser humano realmente. No, Entonces, eso como... deja muchas mucha, muchos enigmas y muchas respuestas. Y como lo comentamos la semana pasada, o sea, la historia, en cada década la historia, historia es acomodada, es, ma es recortada y es manipulada. Mani manipulada por el por el grupo por el grupo de gobernante en cuestión y, de turno. Y, claro. en la, y en los últimos ataques a Irak perdi se perdió mucho material arqueológico, o sea, que no fue destruido, fue robado sí, bueno, fue dinamitado, claro, y no se sabe si realmente ellos, el ISIS se llevó las tablillas o solamente destruyeron claro. Todas las toda la, la esculturas Y el templo en sí Mira, sé que el único momento que yo digo Ojalá que se lo hayan robado Porque lo, lo que fue robado va a aparecer en algún momento eh, Claro, depende de quién se lo haya robado también sí. Porque pudo haber sido información muy, muy valiosa, digamos Pero volviendo al tema Vamos entonces. entonces a la información hasta el momento que tenemos Antes de que fueran destruidas las tablillas Vamos a, que lo libro, que sabemos, vamos a hablar del libro El Atrajasis, ¿no? el, el poema épico El Atrahasis, que data este del 4000 antes de Cristo. Esta, esto es una recopilación reconstruido de varios pedazos porque toda esta, todos estos poemas ellos lo, lo copiaban varias veces. Eso era lo bueno, que no eran solamente, no es que aparezca solamente en una tablilla, sino que eran muchas tablillas que se hacía, que se copiaban. Esto se copiaba de generación en generación. Entonces hay material que puede mantenerse. Entonces, no claro, ellos encontraban trozos de las tablillas y todas estas tablillas después las iban reconstruyendo eh, eh, en distintos fragmentos hasta que tenemos aquí el resultado. Bueno, hay algunas partes que nunca se encontraron, pero vamos a leer por lo menos lo que, lo que está traducido. ¿Me permiten leerlo yo? Sí, ya adelante. Vamos con el primer párrafo. Dice. Espera, espera, antes de que antes del sí. primer párrafo eh, hay que explicar que le bases. Ah, sí. Lo primero que explica eh, eh, la primera parte del poema explica okay. quiénes son los dioses que rigen la tierra. El rey de los dioses es Anu, Así que es. es el dios del cielo. Okay. Después tendríamos a Enlil, que vendría siendo el dios de los vientos, el, el de dios, las tormentas, el dios de la atmósfera, de las tormentas. Vendría a jugar como el papel de, de Zeus, digamos. Exacto. ¿Y es está en el rey de los dioses aquí en la tierra. Él domina aquí en la Tierra. Después tendríamos a Enki. Que dominaría el océano. Que dominaría el océano, que sería como una clase de Poseidón. Después tendríamos, es bastante más que eso. Pues. O sea, claro, sí. en un principio fue el primer dios que llegó a la Tierra, por eso uh -huh. se llama Enki, sí. Señor de la Tierra. Y luego, cuando viene Enlil pareciera que lo hubiese, lo hubiese rele de relegado de su cargo y lo hubiese relegado al, a los océanos. Exacto. Al, a dios del mar y aparte, bueno, Enki también es dios del Apsu, dios del abismo Este es un dato curioso porque él tiene domina dos elementos eh, El océano y también el abismo o sea, ¿El abismo sería como el vacío o sería el infierno? Yo lo veo como el infierno, como la intratierra puede ser Yo lo veo como que a lo mejor como él tenía a su hijo que era Marduk Que no aparece sino hasta un periodo posterior eh, puede ser que hay, eh, Marduk haya representado el Hades... Que haya sido como el dios de la muerte... Sí. Y por eso a él no se lo nombra... Porque tuvo un enfrentamiento muy... Directamente con Anu... Entonces por eso era que tenían una rivalidad muy grande... Y por eso como que se lo esconde a él... Se sí. lo, lo esconde en las primeras partes de la, de la mitología sumeria... A ver, déjame recopilar un poco... O sea, La semana pasada hablábamos de que... Los Anunnaki, los hijos de Anu... El mismo, el mismo rey An los claro, principales eran en Lee y Enki llegaron a la Tierra en condiciones en condiciones medianamente precarias sí se nota con, que llegaron con, con, la con la tecnología que pudieron se establecieron en lo que hoy es Mesopotamia el sector Irak la primera ciudad fue Eridu y eh, crearon a una crearon a una raza que hoy día podríamos hablar de ingeniería genética pero en las tablillas se dice que fue creada una raza fueron los Iyigi, sí esa, que exactamente. Fue, su trabajo fue eh, primero reencauzar los, los ríos para que se convirtieran en el río Tigre... y Éufrates que conocemos desde la, desde la época de Mesopotamia claro y eh, básicamente era una raza encargada de los trabajos pesados eran esclavos claro eh, ¿Mm? eh, lo que pasa es que los yijiji en un principio eran los vigilantes ellos eran los guardianes digamos que del espacio que como que manejaban maquinaria entonces cuando llegaron aquí a la tierra Tuvieron que dedicarse a obras más pesadas de las que ya estaban acostumbrados A trabajo de... <risa> a trabajo, mano, obra pesada, digo Exacto Y eso fue lo que cansó a los y -y -y, que Bueno, hay teorías que hablan que los yiji Puede que sean lo, los grises Que hayan sido los primeros humanoides que fueron creados por estos dioses Para poder servirlos a ellos ¿Los pequeños o los grandes? Los grandes diría yo porque son dos, son dos razas. Se, que se, se, se dice que son dos tipos de. De, de, de grises. De grises. Sí, claro, grises hay, dos, hay dos tipos de Y que los grises altos serían los que manejarían a los más a, bajos, a los que más tienen, bajos, justamente. tienen una mentalidad de, de hormiga. Sí, te pero te gusta, eso. gusta el fútbol. <risa> <risa> Oiga, no, amor, arregla... no, hagamos una pausa. Eh, Gonzalo, <risa> tú te arreglas con Roberto aquí. Sí. Bueno, bueno, entonces llegan estos dioses aquí a la tierra, se reparten, digamos, lo, lo, los territorios, o sea, el mar, el, uh -huh. el mar Enki, eh, Enlil el, el aire, y Ninurta, que es el hijo de Enlil, se quedaría con la parte de la tierra, y él sería el capataz de los Ijiji. Eso nah, sí, Los largo. Ijiji, entonces, eh, Ninurta los, los pone a trabajar haciendo la zanja, y ahora sí, le damos entonces qué es lo que pasa después con los Ijiji, porque se cansan de todos estos trabajos. Ya. A ver, no sé qué cantidad de años pasan, pero el texto dice eh, más de dos o... años, más de, do... al parecer unos tres mil años aproximadamente. Estamos hablando de gente que es muy, de criaturas muy muy longevas. Sí. Bueno, qué es lo que dice el eh, atrajasis de, de acuerdo a la rebelión de los sillies dice, bueno, ellos entonces comenzaron a despotricar y a quejarse, a la lamentándose de sus labores de excavación. Vamos a ver al encargado, a nuestro jefe, para que nos libere de nuestra pesada tarea, al valiente soberano de los dioses. Venid, vamos a sacarlo de su casa, a Enlil el valiente, soberano de los dioses. Venid, vayamos a sacarlo de su casa. Entonces abrió la boca y se dirigió a los dioses, sus hermanos, el encargado de tiempos pasados. Bueno, wow. como vemos en esta parte, los yiji ya se cansaron. Fue como el estallido social y Gigi. Digamos que si tuvieron su estallido social y dijeron, y... ¿sabes qué? Yo no te yo no te cago ni un hoyo más, no te pongo ni un ladrillo más. Y comenzaron a quemar su maquinaria. Y no te levanto ninguna caque perro más hasta que vayamos a hablar contigo. Y teníamos a los grises saqueando el supermercado. Claro. y fue Bueno, rodearon, una rebelión cualquiera. O sea, claro. estamos con cosas. Rodearon la casa de Enlil, el palacio de Enlil en el que el Ekur, que era una montaña, un palacio que estaba en la cima de una montaña, y bueno, en Lil igual tiene miedo, tiene miedo de salir porque eran de sido mucho, o sea, para que él haya tenido miedo, de sido millones seguramente de, de Igigi que lo rodearon. Bueno, para los que han seguido el estallido social, creo que se puede entender esto en proporciones mayores. Claro, pero y, el jefe de los dioses en Lil tiene que haberse preocupado. Es decir, sí, o sea, se preocupó. Mandó de hecho a su a su paje, a su, a su principal ayudante, a preguntarle a los I Gigi qué era lo que que era lo que ellos querían. Y claro, pero, ahí, muchachos, ¿qué les ocurre? Que tiene una nueva constitución. <risa> <que no> tiene... <risa> claro, algo muy, muy parecido. Entonces, Enlil llama a Anu, el rey de los dioses, a su padre, para que descienda del cielo y se reúnan en un consejo de guerra. Perfecto. A este consejo llega también Enki y llega también Ninjursak, que es la, la, la diosa hermana de Enki. Ah, ok, perfecto. Que es la diosa madre, la diosa de, de, de, la, de, de la vida, digamos. La diosa, la, aquí dice, niosa del parto, la diosa de los nacimientos, como dice, la diosa de la vida. Claro, la, la diosa de la vida. Entonces... Eh, cuando están todos ya reunidos, seguramente aquí también faltan algunos dioses. También estaba Ishtar, por ejemplo, Chamach. Hay otros dioses, pero no se nombran porque no. no o sea, nosotros. No dan o sea, su opinión ahí. Es que los autores de estos textos hablan de ellos como dioses, pero hay que entender que no es el concepto de Dios que tenemos hoy en día, es decir eh, la otra cosa. son seres superiores son claro, seres con que te una tecnología muy elevada que y tienen la capacidad de aplastarte o de hacerte desaparecer, pero no, no. es tienen, tienen el elementos muy poderosos el otro muy día me, me se me acercaron unos testigos de Jehová ¿Ya? y le empiezo a hablar justamente de esto uh -huh. y, no me, y no me entendían el concepto de Dios y era justamente lo que estamos tratando Bueno, yo también me muerdo la lengua cuando cuando me dicen, oye, ¿usted ha leído la Biblia? Sí, me he leído la Biblia, me he leído la versión extra de esto y de esto. Y últimamente estoy estudiando los textos sumerios, que, que es claro, como lo que vino antes. las tablillas fueron escritas cuando los judíos tuvieron cautiverios en Babilonia, como en el 700 antes de a el... mí me, Sí, a mí me dio mucho esa sensación, como te decía antes, porque no es, no es casualidad que hayan vuelto a Abraham un ciudadano de Babilonia. Es decir... claro, o sea, de Sumeria, Abraham era Sumeria, pero vuelve a Babilonia o sea vuelve lo, bueno, su descendencia mabila. quisiera leer esto si me permites bueno, entonces ahora viene claro el plan que propone Enki que ahora ya se llamaba Ea porque pasa a ser dios de los mares exacto Enki con el nombre de Ea dice Ea habiendo abierto la boca se dirige a sus dioses a sus hermanos y les dice ¿Por qué los culpamos si su tarea era pesada su labor infinita cada día su grito de auxilio era cosa seria pero existe un remedio para esta situación Ya dado que Beletil, la matriz, está aquí Fabriquemos un prototipo de hombre Que sea él quien cargue con el yugo de los dioses Que sea que cargue, quien cargue con el yugo de los chiquillos Que sea el hombre quien cargue con su trabajo Ninusak responde No lo puedo hacer sola, por mí misma Con la ayuda de Enki la operación sí que es posible Solo él puede purificarlo todo que él me entregue la arcilla y yo lo llevaré a cabo. Vamos a parar ahí o seguimos? La creación del hombre. Espera. Eh, no, ya. analicemos pues, lo que. Hemos paremos leído. hasta ahí. Lo que pasa es que, claro, aquí Enki entonces propone la solución a este estallido social de los Igigi Tenemos una raza que está cansada de trabajar. Claro. Y lo, Hagamos otra raza que trabaje por ella. Y lo que le propone claro. Enki aquí. A lo cual general... le dijeron, maravillosa idea. <risa> Pero y que yo, eso en la práctica Enki, aún se aplica ese tipo de elementos. Exacto. Y si le da la una solución, GP, estamos al otro lado. Exacto. Claro. Entonces la <risa> solución. No chiste, la chiste, solución bueno. que da Enki es pedirle ayuda a su hermana, Ninkursak que es la diosa de los partos, que era seguramente la que estaba encargada hasta el momento de crear seguramente criaturas eh, domésticas para, para alimentarse de ellos también. Y propone entonces, con la ayuda de Enki, eso sí, porque Enki era el más sabio de todos los dioses, digamos el más experto en genética. ¿Ya? A ver, si lo podemos traducir, y si nos podemos pegar la, me pegáis la licencia de, de volarme con lo de Anton Parks, es decir, Enki era más científico. Era, la claro. era como, si podemos traducirlo a palabras actuales, tanto Enki como su hermana eran los genetistas, eran los Justamente. encargados precisamente de empezar a agarrar genes de todos lados y empezar a crear híbridos. Decir, de hecho, el jardín del Edén, que se llama Dilmun en las tablillas, uh -huh. en la tierra prístina y sagrada, era comandado por, por Enki. Él, él era el encargado del, del jardín. Por eso es que él era como el que está encargado junto a su hermana de toda esta de, de, de la genética de la creación de nuevas razas bueno entonces eh, ella dice que no puede por sí sola y le pide ayuda a su hermano y manos a la obra se van al laboratorio que tenía Enki en el Apsu, o sea en la intratierra tiene una frase muy interesante que dice que él entregue la arcilla y yo lo llevaría a cabo Sí, es muy importante aquí vemos un término también de donde también en la Biblia vemos que el hombre es hecho a partir del polvo y aquí vemos que en las tablillas <risa> se habla no, de que el hombre, ya sé lo que quieres decir y no lo vas a decir <risa> silencio, talán, talán silencio <risa> Aquí vemos que el hombre... Es Eso se hecho dice en otra oportunidad. <risas> a partir de la arcilla. Y Así que la arcilla es. se va a mezclar entonces con la sangre y la carne de un dios que se va a sacrificar para darle el alma al ser humano. y esta, eh, de, acuerdo otro... esto, de, de acuerdo a otro de estas historias, fue al, a uno de los líderes de la rebelión el que donó gentilmente su material genético sí, hay para... algunas variaciones en este poema, claro, pero la versión más o menos oficial dice que, o sea, perdón la, en elich, uh -huh. la versión Acadia dice que fue Kingu el dios que fue inmolado el, el dios que fue sacrificado y él fue el que le dio, digamos, que el alma al, a este homínido que iba a ser modificado o sea, a la arcilla yo creo que ahí a lo que se está refiriendo es a la especie homínidas que, que ellos ya tenían en ese tiempo, que ya estaban algo evolucionadas, seguramente pudo haber sido un Homo habilis o un, o un Homo erectus ya, y que lo él fue el que lo, digamos, que mezclaron o sea, sus genes porque era la, la especie, digamos, que en ese momento más o sea, más cercana a ellos. O sea, tratando de actualizar o tratando de poner un poco al día la lo que... Mm haciendo lo que hace, haciendo lo que hace Sitchin y claro, Park. sí, Sí, eh, en, ese, en ese sentido yo igual a Sitchin lo, lo apoyo en, podemos en, traducir en su que, investigación. podemos traducir que la creación del hombre fue un trabajo hecho a partir de distintas, de distintas bases genéticas, somos una mezcla de, somos una mezcla de, de distintas especies que generaron la especie que fue creada en este momento. Claro, pero la, la principal sí. Sigue sí, los posteos muchachos. Ah, acá sí. está hablando Bacres Cinipit, la foto que estábamos hablando. A, Efectivamente, está sí. Escritura cuna informe, que es una de las primeras escrituras que se habla. Ahí te claro. creo una pregunta después de eso. Hecha con puñas. Y, y Felipe Poblete, qué buena, siguen con ese tema más interesante. Y en base a lo que comenta acá nuestro auditor, yo tengo una consulta. Obviamente está y comprobado que la escritura cuneiforme es una de las primeras de la historia de la humanidad y cómo podríamos asociar en ese caso el sánscrito que también tiene relación con esto que tú comentas el sánscrito, no no, no conozco mucho eh, ese tipo de escritura pero seguramente puede ser alguna variación misma del porque el sánscrito no, no es una escritura como tal pero se, se asocia a la escritura cuneiforme en, el ¿En la utilización de cuñas, exacto claro, lo que pasa es que el, el cuneiforme era hecho con caña con trocitos de caña sí. de la caña que se empleaba en la arcilla cuando estaba fresca y vamos vamos tallando y se iba claro y se iba acuñando digamos como una flechita se iba haciendo y con esta flechita se iban haciendo los distintos símbolos que sí. representan cada, cada carácter que cada carácter tiene más un más significado de una palabra ya eh, abel elizondo le mando muchos saludos pero no voy a repetir su comentario <risa> <risa> No, nada nos calla, pero usted se hace responsable. Exacto, no, él, él lo de, yo no lo voy a callar, pero no tengo por qué repetirlo si no quiero. En todo caso, buena la talla. Eh. Ya, bueno, entonces... Eh, pero es el, el... Es el concepto, eh, y tiene toda la razón. Es decir, tenemos una, una clase que ya no quiere trabajar, entonces busquemos otra clase que siquiera, sí y si no tenemos una, la hacemos. ¿Mm? Claro, entonces y, y pasa mucho y nos podemos ir y nos podemos ir un poco más en serio con el con el tema de la migración es decir cuando llegan migrantes de otros países ellos terminan tomando esos trabajos de que, esos trabajos que los nacionales no, no quieren, quieren tomar o sea claro to, todos los trabajos que no, y en este, nosotros no queremos y en este ser. sentido si queremos traducirlo bueno los ijigi nuestros queridos y, -y, -y nuestros hermanos Nuestros camaradas que han trabajado duro por nosotros. Nuestros ya no quieren hermanos mayores más, más antiguos. No quisieron trabajar más. Con el avión negra. Entonces Enki propone mezclar. Entonces Enki la, dice, hagamos otra. Po, la total. carne y la sangre con la arcilla de la nos, tierra. ¿Cuánto nos podremos demorar? ¿150 años? Nada. Bolso. Exacto. Uh -huh. Y con esto le iban a dar un alma al ser humano. Que Exacto. alma quiere decir, para las tablillas sumerias, que... Es? tiene un... que él cree en la inmortalidad, o sea, el alma le da la inmortalidad al ser humano lo que yo entendía de, de Enki que cuando creó a los primeros homínidos eh, le dijeron que no estaban demasiado evolucionados para lo que ellos querían porque claro, había, eso había es, creado es a había, posterior, el sí. primer ser humano que creó Enki era mucho más sofisticado más grande, era más longevo y era bastante más inteligente de lo que seríamos nosotros Claro, de hecho ahora. en la Biblia las la edades de Adán y Eva son uh -huh. casi mil años 800, lo, 900 años. Y sus, digamos, sus jefes le dijeron, no, hazlo más, hazlo más primitivo. Claro, desde el diluvio, por ejemplo, se bajó a 120 años. Bueno, y veamos cómo, cómo se crearon los seres humanos. Voy a citar textual. Dale. «Nimtu mezcla la arcilla para que se uniesen el Dios y el hombre, estuviesen reunidos en la arcilla». Después vienen dos versos que dos fueron versos que están perdidos, olvidados, sí. claro, por el copista, ahí lo dice claramente, ahí nos damos cuenta que las traducciones son, son literales. Uh -huh. Y para que así, desde este momento los dioses estuviesen ociosos, gracias a, a la carne del dios hubo también en el hombre un alma, que lo presentaría siempre vivo después de la muerte... Nueve meses más tarde, Ninti corta los cordones umbilicales. Cortaba los cordones umbilicales de las 14 matrices, reunidas por la sabia experta. Siete produjeron machos y las otras siete hembras. Ante la matriz divina hacedora de destinos, se las empareja y se las reúne dos a dos podemos entonces, decir entonces que no crean una sola pareja única no, no, crean solamente sino que un... crean siete parejas de humanos y lo que te mencionaba la semana pasada según los hindúes existían otras razas existían más razas azules, humanas de pieles raza. azul de piel rojiza de, de piel, piel verde y uh -huh. todas esas razas digamos que se pierden seguramente después del después del diluvio que también sale aquí en, la, en explicado en la tablilla otra Así curiosidad es, es que eh, después de nueve meses la diosa corta los cordones umbilicales, o, o sea, quiere decir que ellos mezclan la arcilla con la sangre y la carne de este dios, puede ser, eso lo podríamos traducir como la mezcla genética, ya de la, la arcilla serían los homínidos y ¿Sí? eh, la sangre y la carne del dios, la genética digamos que divina que nos da el neocortex seguramente, o sea, uh -huh. no, nuestra manera de pensar en la eternidad y se, se saca de la matriz, o sea, habían 14 diosas matrices. Esta mezcla que ellos crean se mete dentro de las diosas, dentro sí. de diosas Anunnaki. Eso, eso es lo, lo interesante. Y por eso es que aparecen, claro, con más características de estos dioses. Comparten como una cierta. Eh, cierta compatibilidad. A ver, si pensamos cómo es la clonación hoy en día. La Esto clonación, sería. Eh, es, es agarrar clonación in vitro. Claro, es, Esto es tomar el, una clonación. Es como tomar el material. La clonación o sea, per, actual perdón, se agarra. Sería, en la clonación actual se agarra el material genético y se pone en la matriz de otra criatura parecida. Claro, ¿sí? eso fue lo que... 14 matrices. 14 la, idea de resucitar, la idea de resucitar al mamut es poder tener el material genético limpio y que una elefanta engendre el primer mamut eh, clonado. Ah, claro, en esto, es en esta que... idea sería más o menos lo mismo. O sea, crearon el material genético mezclando aluminio con el, con el material de estos higigi. O de, del, otro, o de otros dioses claro o, del, o, de, y, o de la raza Kingu y fueron sí. y fueron inseminados en en estas, en, matrices, esta, en, en estas 14 diosas matrices que Ninti fue la que se encargó digamos de asistir el parto y así tuvimos siete parejas de seres humanos de protohumanos como queremos llamarlo claro, el poema después sigue con con la furia de, de Enlil el dios furioso que comienza a, ya cansado del ruido que comienza a hacer la, la población humana digamos comienza eh, ese es el asunto eh, en, la, ah. en la Biblia dice que Dios estaba cansado de la violencia de los hombres ¿Mm? de que habían de que se mataban entre ellos de que no, te, no le tenían respeto pero Enki Enki y el Lil el cuento es diferente el Lil está cansado de del ruido. Está, está cansado de la especie en sí. No, claro, no. o sea, el ruido seguramente se refiere que, claro, ellos comienzan a protestar. Seguramente después. la protesta si Yo yo creo que es por... Y estos seres humanos de los que hablan... Y vamos a ver por qué, por qué sucede en esta... Exacto. Ahora, después, y qué esto, problema pasa con la raza humana y estos a ser, anteriores? Y estos seres humanos, eh, según la descripción sumeria, eran muy superiores a los seres humanos que somos ahora. Eran longevos, eran más inteligentes seguramente una de estas razas, una de estas siete razas uh -huh. eh, fue la raza que dio origen al, a la raza semita por decirlo de alguna manera sí. que eran lo, los que le decían los cabezas negras a los dioses exacto porque eran blancos pero tenían su su, su, pie, su, pe, su piel crespo su, su cabello, cabello crespo y bien negro claro y bien negro entonces eh, lo que nosotros o sea lo que yo personalmente saco deducción es que una de estas parejas fue dejada en Dilmun que sería el Edén bíblico. Entonces para. El con, Edén, ¿cómo se puede entender como una. como, como una, un laboratorio. Un laboratorio, un, una guardería, una, Claro, más que nada era como un laboratorio con unas condiciones, digamos que controladas. Uh -huh. unas condiciones naturales controladas. donde se probaba cada especie que se. que se creaba. porque estos dioses también creaban eh, distintas. distintas especies a partir de las que habían aquí en la Tierra. O sea, las sí. especies más más domésticas, por ejemplo, las vacas, la, las ovejas, los corderos. Bueno, en el Génesis dice que el hombre fue, se paseó y le dio nombre a las criaturas. Claro, seguramente... Tiene que haber sido al revés, es decir, mira, eso se llama vaca, eso es un león, eso es un perro. No, pero seguramente... Eso la, es una abeja, no la toques, ah, cosas así. Puede, puede ser que a una de estas parejas, que fue Adán y Eva, le hayan dado la tarea de ellos nombrar a estas criaturas Exacto. nuevas que ellos les iban creando y que... ...de los principales encargados estaba en... Ya, continúa por favor... ...entonces ahora vamos a pasar... ...para entender mejor este tema... ...vamos a pasar a la Biblia... ...al jardín del Edén... ...a Adán y Eva... ...entonces vamos ahora a leer un poquito... ...de el, la Biblia... ...de la Biblia... ...el capítulo 3... ...pero la serpiente... ...era astuta... ...más que todos los animales... ...del campo que Jehová Dios... ...había hecho... ...la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto este es un versículo que para muchos o sea bueno este capítulo en realidad para muchos eh, significa mucha confusión porque aquí estamos hablando de una serpiente que habla entonces cuando nos presentan una historia así lo, lo primero que a nosotros se nos imagina es una fábula una serpiente hablándole a una mujer... acerca de una manzana... Yo recuerdo entonces, como te decía, yo recuerdo que en el colegio nos decían... que la serpiente era otro tipo de criatura... que tenía tenía sus pies y sus sí. manos... que podía conversar y podía hablar... y, y por este por esta desobediencia... y él fue que se le castigó y se le quitaron claro, los pies... Claro, por la y desobediencia... Los... pero lo que hay aquí es mucho más allá... ahora lo vamos a ver... para comprender esta parte entonces... vamos a ver que la palabra que se ocupa la palabra en hebreo para serpiente es Nanash, na nahash, nahash, perdón. nahash que significa brillante, resplandeciente y luminoso. O sea, estamos hablando de un ser brillante, no estamos hablando de una, de una serpiente como tal, sino que estamos hablando de un ser que brillaba. Eso es muy extraño, igual la, la traducción. A que ver, a, a, a, Lucifer, a Lucifer se le dice la luz de la mañana. Lucero de la mañana, claro. Exacto. O sea, todos estos seres emitían luz. Al parecer todos estos seres que venían, eh, bueno, que en este caso la serpiente sí. lo que estaba haciendo era cuidar del árbol del huerto, era el guardián del, del árbol. Y hace poco estabas hablando de que el, si existía un supervisor para este jardín era precisamente Enki. Enki, claro, precisamente uno de, de los supervisores era Enki y él tenía sus hijos aquí en este jardín, en este jardín de los dioses. sí entonces también hay otra teoría que, o otro mito sumerio que habla de que el guardián del árbol de la vida era Ninhursak y él era quien él fue el quien el que habló entonces con, con Eva ya, por eso se, es que el, la, Bakre Sidney dice que la, la serpiente tenía alas y tenía pies seguramente se pudo haber tenido alguna una descripción que se le da, pero una cosa Bakre, estamos hablando de que y esto es súper duro o súper desagradable de escuchar para la gente que es muy que es muy creyente eh, sí, en, que... la, en la Biblia o la gente que, que está muy apegada a su religión. Pero, pero, pero aquí ¿no? estamos hablando de cosas que, que fueron la base para los textos sagrados que se escribieron después. Entonces, se habla... Eh, pero para comprender se habla de, otra, esto, de otras criaturas con otras motivaciones, que hay que entenderlo en el contexto hebreo, ¿sí? que en realidad es muy distinto a lo que nosotros nos llega la información. O sea, estamos hablando además de nada más que pasa que los textos sagrados se manipulan para, se manipulan, por, como dije antes, como se manipulan por, por, para mantener al al, al creyente controlado. O sea, cuando se habla de ¿sí? serpiente, entonces estamos hablando de otra raza. Ahí, ahí entonces, de hecho, no se habla de serpientes, es el es, cuento. Eso mismo te iba a consultar, porque recuerdo que la semana anterior yo les había consultado con respecto al concepto de la serpiente claro, que no, es un, hash es es un la palabra concepto que hebreo. había colocado la Biblia en Occidente, pero en la cultura hebrea no, hebrea no, no es no una existe, serpiente. No existe. No, o sea, nada. la palabra serpiente se dice de otra manera. Exacto. Y después dice, era astuta. La palabra que ocupa para astuta es arum, que significa... Suave, astuto pero suave O sea, era un ser eh, envolvedor Digamos eh... Digamos que era sutil Tenía sutil. buena labia uh -huh, Era claro. un político cualquiera Y lo otro, del más Que todos los animales Aquí la palabra animal que se ocupa en la Biblia Es Hayat Hayat, hayat. es la palabra en hebreo Que significa ser se viviente O sea, no está hablando de un animal Está hablando de un ser viviente uh -huh. Esta palabra hayat, para los que quieran comprobarlo, está en el Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios crea a los seres vivientes. Uh -huh. Y también la palabra que ocupa ahí es Elohim. Cuando Elohim crea a los seres vivientes, ocupa la palabra hayat, incluyendo al ser humano. O sea, está hablando de seres vivientes en general. Así es. Para que quede la gracia claro. del ser humano es que en, al Entonces, momento de crearlo, eh, se le dio inteligencia y se le dio voluntad. Entonces eso es lo, esos son las, lo primero que tenemos que, que quizás es la única característica saber, que nos hace ligeramente diferente lo, al resto de los seres vivientes de la tierra. Bueno, entonces, ¿qué sucedió después? Después vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he ganado varón por el Señor. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ya, aquí en esta parte hay que tener otro, otro, otra palabra que hay que tener aquí en cuenta es conoció. Y conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conoció en la Biblia significa tener relaciones sexuales. O sea, aquí lo que está hablando es que Adán tuvo relaciones sexuales con eva la cual había concebido concebido y dio luz a caín después dio luz a su hermano abel o sea aquí hay un solo acto sexual y dos nacimientos o sea podríamos decir que caín y abel eran gemelos nacieron los dos en el mismo parto porque no hay no hay más que una sola vez que ellos hayan tenido relaciones sexuales después en Génesis 4, en el versículo 25 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer y llamó su nombre Seth. aquí está hablando del otro hijo que tiene después de que de que Caín asesinara a su hermano Exacto. a su hermano Abel eh, conoció de nuevo a Adán a su mujer y queda embarazada nuevamente, o sea hay dos actos sexuales y tres hijos, Así el primero fue darseo o sea, a, a no ser que sea simplemente un, un error de redacción, ¿no? No, pero la Biblia no, no, no creo que tenga errores de redacción porque está está revisado por muchos escribas. Ha sido revisada muchas veces. Sí. Entonces está Así que podemos muy... decir, que eran me, eran, eran entonces decir que Caín y Abel eran mellizos. Entonces podríamos decir que Caín y Abel eran mellizos. Ahí ya nos queda claro, entonces. Y después de la muerte de Abel... Después de la... Tenemos que hacer otro hijo, hicieron a Seth A Zed, que claro. fue el descendiente directo de Adán en este caso, porque si se hubiese mantenido la tónica, hubiese sido Abel. Pero los celos de Caín se lo comieron literalmente. Claro, uh -huh. pero ¿por qué sucedió esto? Bueno, vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento, ah, pero a las escrituras grieves. Pero siempre estamos hablando de la versión de la Biblia de Caín y Abel, que en, en otros libros la cosa no es tan... No es tan así, no es tan, no es tan blanco y negro, me refiero. ¿Y en qué libro? Ay, tendría que revisarlo, pero... <ríe> bueno, ahora pasemos al, al Nuevo Testamento y vamos a ver qué es lo que hablaba Jesús sobre ver, sobre claro. este incidente. ¿Qué, es lo, qué, qué, ¿Qué decía Jesús acerca de Caín? Dice entonces, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí, ¿qué él no está diciendo? ¿Qué le dijo Jesús al apóstol Juan? Que Caín le, no era hijo de Adán. O sea, le dice que Caín era del maligno. O sea, por consiguiente, podríamos decir: si Caín era hijo de Adán, Caín era era del. De, o sea, el maligno era. Era Adán. Era Adán. El maligno era Adán, Wow. Entonces no, pues, ahí, ahí hay algo raro. Aquí claro, ahora ya... que no no, no, cuadra, no cuadra. Aquí no cuadra. Y esto porque Abel hablando... es hijo de Exacto. Abel es hijo de Adán. Sí. Abel es hijo de Adán. entonces. De eso a... no cabe duda. De eso no cabe duda, pero Caín del maligno. Y... No podrá ser del mismo que le entregó la manzana a Eva. Claro. O... Que, que, algo, algo hay aquí porque también negra. Si si re, si empezamos a revisar las generaciones, el libro de las generaciones de de Adán, nos damos cuenta que las generaciones por ejemplo de Caín no aparece a Adán como su padre no. no No lo nombra como su padre en ninguna parte de la Biblia dice que Caín es su padre y después vemos que a Seth sí lo reconocen como, como hijo. como hijo solamente a Seth aparece en las generaciones de Adán uh -huh. pero Abel claro porque muere no aparece en las generaciones y Caín tampoco aparece como hijo de Adán entonces ahí ya empezamos a ver que hay algo hay algo raro o sea con esto desmitificamos radicalmente el concepto de la biblia que habla de caín y Abel como hijos de adán o sea es que es en, la, que, es que en la, la, biblia la biblia no aparece en ninguna parte es que la biblia dice que es que sola, a lo que voy yo por ejemplo es, no es que la biblia dice que hay un sol, hay una sola pareja de humanos entonces no hay no hay manera de que salgan de otro lugar. Entonces... Es que a lo que quiero llegar es que estamos desmitificando esa enseñanza que nosotros nos brindaron en la escuela, sobre todo cuando teníamos los ramos de religión, del tema de Adán y Eva, Caín y Abel y toda la descendencia que después, posteriormente, ellos tuvieron. Así es. Eso es lo que estamos prácticamente haciendo el día de hoy, desmitificando todo lo que. O se sea, escribe... estamos viendo el contexto real de lo claro. que están hablando. Estamos haciendo la desmitificación de Occidente. Dale. Claro, entonces, eh, bueno, tenemos el árbol de la vida. Si eh, tienes imágenes, porque hay muchas versiones del árbol de la vida. Bueno, todas las culturas tienen, tienen esta como metáfora, digamos. Los sumerios, por ejemplo, en sus grabados tienen... Eh, escrito, o sea, y, tienen como, el árbol que, que... Tienen este árbol que tiene como una forma eh, muy parecida a la del ADN. Entonces. Exacto. Cuando se refieren al árbol de la vida, lo que podría estar, o sea, a lo que se podría estar refiriendo y es precisamente al código genético. Es señor. precisamente al código genético. Al parecer, lo que sucedió aquí es que hubo una cruza entre entre distintas razas. Gracias. Es. Eso puede ser. Eh, bueno, Jesús también ocupa mucho él en sus en sus metáforas ocupa mucho. La metáfora, la metáfora perdón del árbol bueno, y en el jardín del Edén el árbol significa el conocimiento del bien y del mal claro, es que habían dos árboles ah, uno claro. que era del conocimiento del bien y del mal y el otro que era el árbol digamos que de la vida uh -huh. y los nórdicos tenían el Idirasil que era el árbol que supuestamente describía la posición de todos los mundos en, en el universo bueno, sigamos leyendo el Génesis entonces para que veamos de qué se trataba el árbol y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces aquí, aquí lo que sucede es que eh, los hombres sienten vergüenza. O sea, se presenta ante, ante ellos Dios y ellos se tapan sus genitales. Claro, entonces pierden con comprobar el fruto pierden el pudor. Claro, pierden el pudor. O sea, pierden, lo ganan, mejor dicho. Claro, adquieren pudor. Ahora o sea, que ganan pudor, claro. Ahora se comienzan a tapar su órgano sexual. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces? O sea, ahí ya, ya están acusando por dónde viene el pecado que cometieron. El o pecado sea, original. El pecado original, estamos hablando el de. El pecado algo... original, según la Biblia, es desobedecer. Claro, pero El no, pecado, hay... según los sumerios, es que los dioses. ...o los Yigi le entregaron conocimiento al ser humano... ...claro... ¿Sí? Un ...conocimiento Era, claro... ...yo hago el paralelo de entre que... Eh, ...Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban... ...de que estaban dentro de una guardería... ...y que estaban siendo utilizados... O, ...o que eran material de estudio... Bueno, hay, hay, hay otro tema también aquí que, que surge con, con todo este mito que, que es como el feminismo, digamos, uh -huh. que está en contra de, de, de esta versión de que la mujer es la que tienta al hombre posteriormente a comer del fruto y que por eso es que, digamos, que Dios la maldice y la deja como a merced del, de, del hombre. Entonces, eso vale, yo lo y, considero que ya es manipulación de lo, de, lo, de los. es manipulación religiosa. Así. Claro, eso ya, ya tiene que ver mucho más con el, con la religión. digamos Bueno, y aquí hay otro, otro versículo que, que voy a, a leer. Que este ya pone ya de manifiesto qué es lo que realmente sucedió. En capítulo 3 del Génesis, versículo 15. dice. le dice. Yahvé a, a Eva. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí ya es, más, es mucho más específico. Aquí dice, y enemistad podré, aquí está hablando contra la serpiente. Sí. Y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Aquí está hablando de dos simientes. Sí. La palabra simiente viene de la palabra semilla. Así. Aquí, está, aquí está de nuevo la, la parábola del árbol. Es la semilla que planta la serpiente en Eva. Por algo está hablando de las dos simientes. Ah, esa es la parábola que, que menciona Jesús, si no me equivoco, en el Evangelio de. No sé, no sé si estoy claro, San Mateo o San Juan. La uh -huh. parábola del árbol. La palabra. Sí, sí, o sea. Jesús siempre ocupaba parábolas de árbol, ahí uno se da cuenta que por qué hablaba tanto de los árboles y de la semilla, de la simiente, claro, porque aquí Si no está... eran árboles eran ovejas, o sea, Jesús le encantaba o los chistes de ovejas. O sea, en cierto modo, en cierto modo para Jesús, el concepto que tú planteas de Jesús, el germen de la vida en sí es un árbol. Claro, o sea, eh, y todo se transmite a través de, de, de este, de este, digamos que este transporte de código genético que son las semillas, uh -huh. Entonces, el resumen lógico aquí es que Eva llevaba la simiente de. de la serpiente. Así es. más la simiente humana. O que sea, ya. llevaba las dos. era un. ¿cómo se dice? un, un embarazo de tipo heteroparental. que hmm. se da también aquí. que se da todavía en los seres humanos. pero en probabilidad es. Muy baja, pero... En el mito de Hércules también se dice pero que aquí, es lo mismo. Pero aquí estamos hablando de seres que tenían sí. un dominio totalmente avanzado en cuanto a genética. O sea, para ellos no, no era nada de difícil poder haber hecho, digamos que... Este, a ver, lleva, llevar a cabo este plan Exacto. porque si, en el, si analizamos que Enki había propuesto la creación del ser humano, ¿Sí? él tenía todos todo, los recursos para poder dejar ahí una compatibilidad entre no humanos sé, y que, dioses no sé si tendrá mucho que ver pero me acuerdo con lo que estaba mencionando el mito de Hércules que Hércules era hijo de Zeus Claro, y, y, no, y eh, no es. Ificles era hijo de, de Anfitrión, el esposo de la. De la, de la y esta teoría esposo, no es tan descabellada, claro, si analizó... era Y después era manda a dos serpientes a matar a Hércules y no puede. Y, está, y las dos serpientes mueren en sus manos. Y o sea, se, se repiten las mismas ideas. Decir, claro, se repite esta, esta, esta parábola de la serpiente. En todas las culturas tenemos la constante lucha entre la serpiente y el águila. Que vendrían siendo, digamos, que los símbolos de estas dos razas, que sería la raza reptiliana y una raza una raza aviar, digamos sí, sí. una raza un poco más evolucionada, recordemos que los dinosaurios también evolucionaron en, en especies con eh, reptiles emplumados, así es y de ahí puede venir también la el mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada también, que pueden que ser el como, mito de los aztecas que claro, que es el mito de los aztecas entonces ahora eh, volvamos a las enseñanzas de Jesús para que veamos que él sí nos, nos dice muchas veces acerca, de, acerca de, de esto que yo les estoy disponiendo Ahora vamos a leer Juan capítulo 8 versículo 44. Esto es lo que le dice Jesús a los fariseos. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira entonces aquí nos está hablando claramente de que hay una raza de seres humanos que procede desde el diablo ahí dice claramente sois de vuestro padre el diablo o sea hay una raza humana digamos entre nosotros que desciende directamente de estas de estas castas digamos cuando dice él fue homicida desde el principio ¿cuál fue el primer homicidio? a esto se puede estar refiriendo directamente al tema de, del asesinato de, de Caín, de su hermano Abel y cuando habla de la mentira está hablando de la mentira que le dijo a Eva cuando, para que comiera digamos del fruto prohibido y bueno, otra cosa hay que destacar que nunca se habla de manzana tampoco, eso también hay que... No, si lo dejamos súper claro la otra vez, o sea, sí, se habla de un fruto prohibido Se habla de un y fruto pero no, no de una no manzana en el, en el mito chino de, del, del rey mono, eh, a, a Sun Wukong lo mandan a cuidar el jardín de los dioses donde se guardan las, las, las frutas de la inmortalidad. Sí. Ahí creo que eran duraznos y él se los comió todos. Ah, sí. pero ahí cuando Goku cae al infierno. Wukong, no Goku. Ah, me confundí, confundido, disculpa. Sí, en, en Wukong también tenemos la, no, a Wukong, Este símbolo de la se lo llevan al árbol. infierno y también tenía un guardián ese ¿Eh? jardín de árboles a Wukong se supone que lo llevan al infierno eh, pero él había ganado la inmortalidad pero decían, tu nombre está escrito en el libro de los muertos no, ya no, lo borró y se va <ríe> bueno me da gusto esa historia de Gukong de, de porque es un es un mono es un mono salvaje, poderoso eh, que no respeta a nadie y que todos los días se desesperan por, por someter eh, es como un y vence, vence es, al dios de los mares es que como un concepto es un concepto esperanzador para la humanidad eh. Gukong vence al dios de los mares que en este caso era el, di el dios dragón uh -huh. que vendría a representar también mira que curioso que también eh, calza con la descripción de Enki porque también es un reptil uh -huh. claro es como, como que Enki se repite en, en las demás culturas y siempre con esta figura como de dragón serpiente mira yo creo que el tema da para mucho más lo que te quería proponer, si quieres que toquemos este tema una vez por mes ya, sí, uh -huh. pues sería fantástico porque ya nos queda muy poco tiempo Sí, nos queda muy poco tiempo y es muy necesario que vayamos a ver a nuestros auspiciadores primero a la consulta de la Sofi, que es nuestro podcast y seguimos después con la promoción del libro Los extraterrestres han muerto de Rodrigo Bravo, adelante por favor.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 Ya saben, chicos, contáctese con nosotros a través de nuestra página en Facebook. También échenle una mirada a la página de Facebook de Aeon Anunnaki, que es el sí. donde estás haciendo tu también trabajo. los invito a todos nuestros auditores a que revisen también mi página de Facebook, Aeon Anunnaki, y también pueden revisar mi Instagram, me buscan como Etanael y ahí pueden eh, saber un poquito más acerca de mi libro y cualquier encargo, si alguien quiere pedir alguna, algún número, me, me contacta por interno y se lo enviamos a todo Chile o, o despachos directos a cualquier estación de metro. Excelente. Ya, ya pues muchachos. Bueno, se nos tema, hizo cortísimo el tema. El programa. tema de los Anunnaki da para mucho, hay mucho detalle, hay mucha sutileza, eh, hay fibra, hay fibras sensibles que cortar por acá. Yo sé que hay mucha gente, hay mucha gente que yo le sí, he dicho, bueno, no no veas el programa porque te vas a enojar. Este programa no sí. es para fanáticos religiosos, sí, digamos, sí. tenemos que sacarnos todos estos prejuicios que nos han impuesto las religiones y ver esto de una manera más científica, digamos. Más analítica también, porque no es menor, o sea, estamos identificando conceptos que uno tenía impregnado desde la cuna con respecto Así es. a las creencias y... En dos programas ya hemos roto varios. Claro, y, y es una cosa tan solo de traducción, o sea, si uno analiza las traducciones o las palabras, digamos, en el hebreo, en, en el contexto de hebreo original, eh, cambia mucho el significado. Y bueno, y es lógico, o sea, hablar de una serpiente que habla, estamos, eh, sería una fábula si, si habláramos... Eh, en el contexto literal pero Aquí en todos lo que los mitos está hablando más que nada de una de... raza Exacto. de una raza reptil que se mezcló con los primeros seres humanos pero todos los mitos antiguos estamos llenos de, de, de reptiles que hablan estamos <risa> llenos de dragones <risa> sí en todo caso los dragones incluso el señor de los anillos que también están basados está Schmaug, que es... en la mitología en las mitologías nórdicas vamos a cerrar disculpa con un par de preguntas Albeel Elizondo nos preguntó qué tiene ¿Esto tiene alguna relación con el libro de Esteban? Yo creo que el libro de Esteban es un libro muy, po muy sí, posterior. Eh, no, pero eh, claro, el, en mi libro todo transcurre en el futuro, digamos. Es Exacto. un futuro post-apocalíptico, post pero eh, para poder comprender el final, primero tenemos que comprender el principio. Entonces lo que hago en el libro es de a poco ir haciendo unos flashbacks, ir explicando de manera más entretenida, digamos, de una manera más lúdica, Todas estas teorías, todas todas estas investigaciones Exacto. y eh, en la historia, en el contexto de la historia se van, digamos que, desarrollando de manera más, Hay Anunnaki, la saga, más en la saga, dinámica. Digamos que la saga se trata en el sentido de que, ¿qué pasa si estas criaturas, si estos seres, si estos, semi, estos dioses que los llamamos en algún momento... Eh, deciden volver y apropiarse de lo que. Claro, tenían. y de hecho. de hecho, esa, esa es la profecía, digamos. Que ellos van a volver, digamos, los cuatro principales dioses, estos cuatro principales eh, regidores de la Tierra. Las potestades de la Tierra. que rigen el, el aire, la tierra. <coughs> los elementos, el mar digamos. Y la. Y el infierno. O, o la intratierra. regresan en este futuro. en este futuro posapocalíptico. Así que. La historia está interesantísima. ya que he reconstruido. Digamos que todo este mundo que, que volverá eh, lo mejor posible. Ya pues. Se nos hizo cortísimo Se el programa. Se nos hizo cortísimo el programa. Nuevamente. Tengo que darte las gracias por <risa> venir. Y me encantaría, como te digo, si pudieras venir una vez por mes para tratar el tema Nunaki directamente sí, yo, contigo. Feliz y encantado eh, eh. desarrollar más estos temas. Roberto, muchas gracias por la sí. compañía y por las preguntas. Sí, sí lo, que, lo que podríamos ver en el próximo programa, por ejemplo, lo que continuaba eran los gigantes, la, las mezclas genéticas que vienen después de después de la unión de, digamos que de Adán y Eva, los ángeles se dan cuenta que ellos son compatibles con esta nueva raza humana que habían creado, digamos, para, para eh, subsidiar la, la tarea de los Igigi. Pero en realidad, el plan que tenía Enki era, era tenía una Enki, estrategia para poder multiplicarse sí. Yo creo que lo que y poder gusta, crear una nueva raza que, que es la raza de los gigantes. Lo que más me gusta del personaje de Enki es que sus criaturas, no las cuando las crea, las crea con, con ganas de que estas criaturas crezcan y se desarrollen. Y, y el ser humano no es la excepción es decir, si hay un amigo o hay un, una criatura que, que, que cuida o protege a la humanidad es precisamente Enki en Lil le importamos bien poco ¿sí? claro, lo que pasa es que en Lil siempre era como más, más cercano al, al rey era como más racista también no, no no al principio no quería mezclarse con estos seres humanos los encontraba al, como ...como de bajo nivel, digamos... ...pero al final igual termina... Sí. ...mezclándose también con, con los seres humanos... ...con las ninfas, digamos... ...y mm. y ahí nace también... ...toda esta, toda esta mezcla de, de razas de gigantes que... Que después son la razón de que de que se decreta el diluvio y se termine muchas. a todo este mundo ante diluvio. Ya, pues, que es, que muchas gracias que por todo, chicos. Todo el, sí. Entonces, mejor escuchar, además que estar metiendo la cuchara. Que no, está muy de pero vamos Mucha. a seguir entonces ahora con el, el próximo tema de los gigantes, para que veamos todos estos mundos de Hiperboria, Atlántida, Mu, todos estos mundos perdidos que quedaron ahí. Bueno, pues, necesito, piano piano. necesito hacer un anuncio así antes de continuar o antes de cerrar el programa, eh, a partir de febrero eh, en Clave Astral vamos a cambiar de horario. Vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 6. Inmediatamente después de nosotros continúa LDP Magazine. Seguimos los días jueves, pero nos cambiamos al horario antes para que, porque Recordland va a recuperar este horario que estamos ocupando en este momento. Vuelve a su horario original. Así que los días jueves va a ser en Clave Astral a las 5. LDP Magazine a las 6 con 20 minutos más o menos. 6, 15. A las 6 y cuarto. Porque y las, la también. Hasta... Y a las 8 va a ser Record y a las 10 de la noche es Cultura Paranormal, que es el programa que se viene ahora, ¿no cierto, Gonzalo? Sí, efectivamente, se viene un programazo en Cultura Paranormal. Los muchachos en esta ocasión van a hablar con historias de, del cementerio. Perfecto. Así que se viene un programazo, así que atentos con Cultura Paranormal, muchachos. Perfecto. muchas gracias por la sintonía nos vemos el próximo no, jueves saludos, a saludos. las 17 horas a las 5 de la tarde que no se les olvide muchas gracias por todo y esto fue Enclave Astral nos queremos, muchas nos gracias vemos. saludos